Semana Santa No es la oportunidad para ver una maratón de películas. Semana Santa es la oportunidad para renovarnos como seres humanos. Es una semana de reflexión. No es una semana para golpearse el pecho. No es una semana para hacer dieta espiritual. No. La Semana Santa es es una semana para acercarse a Dios de corazón y hacer su voluntad. Sobre esto, un anciano dijo, Jesús murió por, Jesús murió por mí, por yo, Jesús viviré, murió. Para yo viviré para mí. La idea no es ver la resurrección de Cristo en una película. La idea es que nosotros resucitemos con Cristo en el corazón. Usted dirá, pero, ¿cómo voy a resucitar si no he muerto? ¿Cómo voy a resucitar si estoy vivo? La palabra resucitar significa renacer, revivir. Considere que hay personas que no están en el cementerio, pero parece que estuviesen muertos en vida. Van por allí alejados de Dios. La palabra dice que son personas que caminan entre las tinieblas. En el hebreo antiguo, el significado de tinieblas es es ignorancia. Recordemos que una de las primeras palabras pronunciadas por Jesús es arrepentíos". arrepentíos. La palabra arrepentimiento significa cambiar tus pensamientos, significa transformación. Por otro lado, en hebreo la palabra pascua significa pasar. Para los cristianos se conmemora la resurrección de Cristo, es decir, el paso de la muerte hacia la vida eterna, Pascua es renacer, es pasar de una vida oscura a una vida de luz, no es algo que ocurre en una iglesia, es algo que tiene que ocurrir dentro de nosotros, es por eso que resucitar es renovar nuestros pensamientos, nuestro espíritu, cambiar nuestra actitud, aquí y ahora, día tras día. ¿Cómo podemos mejorar día con día? ¿Cómo podemos honrar a Jesús que dio su vida por nosotros? En su paso por la tierra, el Maestro de Maestros nos enseñó el mandamiento máximo que dice, Amaos los unos a los otros. Dios no es una religión, Dios es amor. Hagámonos mejores seres humanos. Ser cristiano no significa sentirse superior a los demás por el simple hecho de leer la Biblia. Porque leer la Biblia no te hace mejor persona. Lo que te hace mejor persona, es poner en práctica lo que aprendes. Por ejemplo, hay personas que leen la palabra, pero viven criticando, viven amargados, guardando rencor, envidiando, dicen que creen en Dios, pero cuando tienen la oportunidad de ayudar al hermano necesitado, le dan la espalda. Se llenan la boca hablando del Creador, pero ellos son egoístas. Hablan de la boca para afuera. Dios te observa. Dios te ve. Recuerda. El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón de las personas. Y renacer no tiene que ver con prepararse para ir al cielo tiene que ver con transformarnos para seguir el ejemplo de Jesús, aquí en la Tierra, ahora.